Hola, hola, buenos todos aquí, Sor, comentando Odios oh, la Taberna Y hoy venimos a donde, A Total War Warhammer 2 Vamos a empezar nuestra campaña Aquí en la taberna Como ya dijimos, bueno, estuvimos en Twitter Que si no nos seguís, seguidnos, tanto que como a mí Que lo tenemos por aquí en la descripción Pusimos a acabar la campaña de Total War Warhammer 1 Una pequeña encuesta Para ver qué decidía la gente o, o qué, qué, qué íbamos a jugar en esta en esta campaña de Total War Warhammer 2? Queríamos jugar en el ojo del vórtice, ¿vale? Que es digamos la zona nueva que tiene bueno tiene un mapa enorme en comparación al a de Imperios Mortales que era el que ya teníamos, así que nos vamos para allá al ojo del vórtice, vale, perfecto. Y de los altos elfos. Porque estas eran las cuatro razas que había. Altos elfos. hombres lagarto. Elfos oscuros. Y... Skavens. Entonces. La audiencia decidió que debíamos jugar con los altos elfos. Ahora bien. Dije. Buah, vamos a hacer otra encuesta. Para ver el héroe. Pero dije. No. Porque la gente a lo mejor me la lía. Entonces. Vamos a ver. Vamos a venir aquí. Y me ponen el pan difícil o cualquier cosa. Que hubiera sido una risa. Pero... Quiero... Que sea... Bueno, disfrutarla, ¿no? Que sea larguilla. Entonces, Tyrion parece que es el héroe principal que tiene la introducción... Ah, no, no, no. no El contenido adicional no. Vale, bueno. Tenemos a los cuatro héroes. El problema está en que... Vale, ok. Aquí que tenéis el pequeñito el mapa. El Imric, que es el de los Caballeros de Caledor, aparece en una zona que es... es... Eh, o sea, que pertenece a los... Si no, si no me equivoco, si no me equivoco, esta zona... Forma parte... Oh, forma parte de... Creo que no, ¿no? Oh, yo pensé que sí. Que formaba parte del, del mapa antiguo, pero No, no, no, no. Parece que no. Porque no me suena, ¿no? Esto no tiene pinta. Vale, pues. Pen pensé en descartarlo porque creía que este héroe empezaba en el mapa antiguo. Bueno, por, por, por la foto de referencia del mapa, pero no. Así que creo que no va a haber duda alguna de que vamos a ir con Inric haciendo una revisión. Eh, bueno, Caballeros de Caledor que Nuestra propia raza tiene ya eh, Intriga, ¿vale? La influencia se puede gastar en señores superiores O se puede usar para afectar a la diplomacia entre facciones vamos O sea, podemos tener ahí Teje manejes Espionaje, los acuerdos comerciales ofrecen una línea de visión Esto es una pasada Y destreza marcial, coordinación superior en el combate Cuerpo a cuerpo cuando los altos elfos entran en combate Con todas sus fuerzas Uf. Bueno, habrá que ver a qué se refiere con Con todas sus fuerzas <risa> Vale, ok ¿Qué tenemos? Efectos de la facción. Clima apto-montaña. Aquí en este Total War Warhammer 2, por lo que parece. Aparte de. O sea, ya puedes conquistar todos los asentamientos. Que era algo que no teníamos el 1. Y bueno, en la campaña de enanos, cuando avanzas hacia el norte, pff, se queda muy feo. Porque no, po no tienes territorios sobre los que descansar sobre reclutar tropas. Entonces es una locura. Entonces, aquí. Vale, tenemos clima apto para montaña. Es decir, aquí no vamos a subir planizaciones para montaña. Luego. Eh, domadura de dragones revela los secretos de poderosos dragones o los derrota para conseguir su lealtad. Esto tiene que ser una pasada. Invocación del Drazor: Mejora y otorga experiencia a los príncipes dragón, señores y héroes. Fua. Invocación de baúl Mayor: Las bonificaciones adicionales para las unidades de dragones vale, duración de reclutamiento, menos uno para las unidades de dragones y príncipes dragón efectos del señor, movimiento en campaña inmune al desgaste en el desierto y en la montaña, en el ejército del señor y mantenimiento reducido a dragones y príncipes dragón, vale príncipes dragón, entiendo, entiendo que van son caballería acorazado y escudado, dominio marcial ah, vale, el dominio marcial es la habilidad que hemos dicho nosotros, ¿no? el entrenamiento exhaustivo, se nada si la unidad sufre daños importantes. Bueno, bueno, bueno, está bien. Vale, un dragón solar y leones blancos de Cracia Cruza bosques. Se ven potenciados a luchar en este tipo de escenarios. Vale, piel de león. Elevado, si sí, no, que se ofrecen una con ataques regulares y mágicos con proyectiles. Vale, bueno, por favor, acorazas y acorazado. Bueno... Este va a ser nuestro héroe, este va a ser nuestra batalla, este va a ser nuestra aventura en Total War Warhammer 2. Así que, bueno, campaña normal. No me no veo con, con el nivel de habilidad suficiente como para subir el nivel de la campaña. Pero sí que vamos a jugar la batalla en difícil. Que es un puntito más que lo que jugamos la, la anterior campaña de los éramos. Así que, tal y como estamos, vamos a por ello. Y a ver qué surge. Ojo, ah, vale, vale, vale, vale. Who are the Asur? ¿Quiénes son los Asur? An enigma to men and dwarfs, who know them as high elves. Vale. At the center of the great ocean lies Althual, a paradise created by the Old One. But when the Stellar Gates collapsed, demons flooded the mortal plane. Gosh. All was lost until Anarion the Defender strode forth. The first Phoenix King vanquished the demons with the aid of the Archmage Calador Tamer. It was Calador and his Elven Mages Who created the great vortex. Wow. Wow. Vale. A swirling maelstrom that siphoned the excess magic withering demon -kind. La magia que sobraba, qué decir, cómo encontró la astura no se que sobra. Cómo sabes que sobra? This world purged of chaos, the elves took it upon themselves to become guardians and stewards. Uh -huh. The Twin-Tailed Comet is oft seen as an omen, but this Cometa time, cool. its wake brought great peril. The dragon wow. with two tails flies lower than before. Its trail disturbs the vortex. I have felt a change in the winds of magic. Then write it, brother. Lead the mages of Saffari. Bring all in the White Tower to bear, if you must. Such lore is currently beyond us. I suggest a scrying ritual in the pool of Isha. It may provide us with the answer. Such a ritual requires fragments of fallen waystones. Far more than we have. Then we find more. Make ready your ritual, Lawmaster Talarian. You will have your fragments. I shall start the search in Lustria. Lustria? My brother will search here. ¿Por qué do you care so much about the greater world? Why do you not see uh -huh. here, brother? Protect But I venture beyond our borders. And while you meddle in far-flung continents, I will ensure you have a home to return to. Dios, o sea, ¿los elfos están ahí entre ellos pero, pero claro, porque estos son todos gatos, elfos. No hay oscuros. Tan enfaditos, ¿eh? Acompañados por sus nobles caballeros, Imric ha viajado desde Caledor para ayudar a Tyrion y Teclis a reforzar el gran vórtice. No obstante, el príncipe dragón no se enfrenta a los peligros de las tierras del sur solo por ellos, sino porque bajo el turbulento Gran Remolino, en el centro de ulzan se encuentra su progenitor, el gran mago Caledor Doma Dragones, que. Permanentemente está conjurando encantamientos que mantienen a Raya las fuerzas del caos. Por la inquebrantable voluntad del príncipe Imric, el sacrificio de su estirpe no será en vano. ¡Zon, son son fua La verdad es que la estética de los elfos de Warhammer, tío. Me encanta, yo qué sé. Ahora veremos, ¿no? Los ejércitos, las construcciones que tenemos, el árbol tecnológico... Claro, es investigarlo todo de cero, uno de cero. Ver, estamos empezando una fracción, ¿no? Estamos empezando la campaña. Hay que familiarizarse con lo que tenemos, ver a ver hacia dónde vamos, cómo nos desenvolvemos como ejército... Porque claro, aquí, bueno, hay que... dragones. Tenemos que buscar dragones a punta pala. Yo creo que un par de dragones por ejército... Bueno, al menos en el del oro principal Nos serán 100% necesarios Claro, y tiene que empezar con un dragón Pero que no es el más tocho que podemos llegar a conseguir Eso habrá que cotillearlo, eh Habrá que cotillearlo Y bueno, a ver Contra qué razas luchamos A ver qué, qué tenemos cerca Y contra qué podemos luchar para Para unirnos a ellos bueno, unos a ellos, en batalla, claro, para reventarlos. <risa> oh, no sé, no sé, veremos a ver qué, qué tal, qué tal. Venga, que ya va, que te... oh, qué ganas, por favor. No sé, es un nuevo... A ver... Por las unidades que llevamos en el ejército principal, parecen tochas, tochas, ¿eh? O sea, no es como, por ejemplo, con Thorgrim que empezamos una de martilladores con una de. un lanzagravios y ya va. O sea, esto parece que son unidades tochas, tochas, tochas. Uh, ya vamos. Bye. Long have I led the great host of Calador. Now the Phoenix King has sent me to the Southlands to help restore the great vortex created by my forebear, the great Calador dragon tame. The Bowmen of Orion dwell nearby. Fellow elves of the Asray, who could prove strong allies should we choose to help them. Oh, esto que son orcos? Locations of arcane power are close, where we can gather the wave fragments we need. Some appear uninhabited, others may require us to remove the primitive creatures that inhabit. Them. Further afield es lagarto... ...altym. Once under Assur control, we could reclaim them for better communications back to Oswai. But must be wary that these deserts are the realm of undead kings. Vale, o sea, somos literalmente los hijos del dragón. Mecánica del juego, caballeros de Calidor. Domadura de dragón, la mayoría de los dragones del mundo han sucumbido a un gran letargo, pero quedan unos pocos que sigan surcando los cielos del lugar al que pueden recurrir los caballeros de Caledor en ese momento de necesidad. Encontrarás a dichos dragones periódicamente, lo que te permitirá obtener su conocimiento y poder, o domarlos en una batalla para adquirir fuerza. Si consigues derrotar a los dragones más antiguos y poderosos, se unirán a tu causa. Vale, la influencia. Facciones de los altos elfos ganan influencia cuando los acontecimientos políticos les son favorables y podrás emplearla en intrigas palaciegas y al reclutar a señores y héroes más poderosos. Uh. La intriga a la corte. Los altos elfos pueden gastar su influencia de intrigas a la corte, tratos, acuerdos entre sus usos que mejoran o empeoran las relaciones diplomáticas entre facciones. ¿Vale? ¿Qué, vale, ¿Qué es esto? Influencia. Vale, esto es la influencia y estos son los fragmentos de bonito que no tienen nada que ver. Vale. Espionaje. Los altos elfos emplean acuerdos comerciales para los Vale, sí, bueno, esto es lo que hemos leído en la campaña de acceso. El saber del aprendizaje. Investiga una tecnología. Los Azur tienen la capacidad para investigar los secretos de la creación. Príncipe dragón. Solo tienes que autorizarlo y los señores del conocimiento se pondrán manos a la obra. ¿Vale? Uh. Tenemos que apoderarnos de sus necrópolis más próxima. Vale. O sea, Antoch, entiendo. que es? Sí, esa es su, su necrópolis más cercana. ¿Vale? Captura y ocupa los sentimiento que pertenezca a un enemigo de la siguiente facción Reinos de las Dunas El Príncipe Dragón Príncipe Dragón, debes actuar con rapidez Los reyes no muertos de estas tierras pretenden infectar el mundo con sus formas antinaturales Y sin lugar a dudas dificultarán nuestra tarea Si queremos tener éxito, debemos expulsarlos de sus criptas cercanas y neutralizar la amenaza que representan ¿Vale? Ok, ¿Dónde tenemos la tecnología? Vale, vamos a ver qué tenemos por aquí Avance en los bienes comerciales Uh... Vale, ok. Aquí tenemos detallitos de economía que habrá que mirar. Que no tienen un árbol como tal inicial. Esto parecen Son, son como varios capítulos. Avances militares. Edificios necesarios el archivo. Repositorio arcáneo. Vale. Ok. Bueno, o sea, tenemos como pequeños fascículos. Avances culturales, claro. Y necesitamos ciertos edificios para desbloquear esos... Esos esas tecnologías, ¿no? Vale, vamos a meter avances militares 1, que esto es un turno y ya está y claro, luego aquí tendremos pues... Wow. vale, ok ok, el árbol de tecnología más o menos explorado y claro, intriga la corte cáledos, reinos de las dunas Uh. Arachos, Tribu de los cortahojas Imperios Trigos y Arqueros de Oreón. ¿Diez y bajando? Aversión. ¿Por qué? Vale, ok. No podemos hacer nada con eso. Ritos... Vale, bueno, esto de los ritos es lo de, lo, lo de los monolitos y demás. Vale, ok. ¿Esto qué es, Micaela? Una maga de fuego. Detalle. ¿Qué, ¿Qué puede hacer sobre esto? Efecto local, objetivo, héroe, ejército Asentamiento, no eh, Bloquear ejército Ok, vamos a unirla aquí Sí, vamos a unirla aquí Esta acción no puede fallar Aumenta posibilidad de ejército principal de encontrar un objeto mágico Después de ganar una batalla Vale, y nos podemos mover aún así Sí, perfecto Ok, pues vamos a con la maga de fuego anexionada a nuestro ejército vamos a unirnos a la batalla. Y vemos a ver contra victoria decisiva, bajas nulas. Ok. Liberar batalla, vamos a disfrutarla. Vamos a entrar un poquito en, en acción. Y vemos a ver cómo nos ubicamos, qué, qué hacemos, cómo lo gestionamos en general. Vamos a ir conociendo poco a poco nuestra facción. Bueno, no hemos explorado ni al héroe. Vale. Bueno, ahora lo investigaremos Nos vamos a pelear un montón, un montón Contra no muertos, eh O sea, esto me gusta Facciones nuevas que no habíamos visto antes Todas, porque, bueno No, hay orcos Hay orcos, bueno, intentaremos O, o, o no tener que pegarnos mucho con ellos O si podemos, simular las batallas de orcos De, venga, prr, eliminamos La escoria piel verde Que si con los enanos le teníamos tirria Ahora no va a ser menos Uh, la con magia y obtén vientos más favorables 10 Reserva energética 60, recarga un punto Cada 6 segundos Vale, no, nos la quedamos Tampoco sé qué tengo de magia Exactamente Bola de fuego Yus Débil contra corazas Eficaz Pff, Esto nos va perfecto Vale, ok, vamos a ubicarnos aquí Van Dragón Ah, ah, aún no, supongo Lanza de caballería estelar Penetración Vale Vale, estos son los leones blancos de Gracia. Estos son nuestros lanceros A la maga la vamos a poner aquí detrás Vale eh, Esto es un grupo que va a ir fijado Esto es otro grupo Vale, vamos a ponernos ya un poquito rotados Vale, perfecto Esto va a ser el 3, el 4 Vale, vamos a ponernos ahí rectos Vale, la caballería la vamos a dejar aquí Para tener hueco Y meterlo Vale, estos dos, no, es que no los quiero agrupar Es que el dragón de... ¡Uh! Aliento de dragón solar Explosión poderosa fuerte contra una sola unidad ¿Vale? Vale, vale, el dragón de cara Ellos no tienen arqueros Sí que tienen arqueros Vale Vale Vale Vale Vale. Uy. Ah, vale. Vale, vale, vale, vale. Uh, qué, qué rápido va nuestro señor, ¿no? Ah, es que va en caballo. <ríe> es un detalle importante. Vale. Vale, vamos a hacer que nuestra maga sea la que lleve el... la voz cantante. ¿Puedo meter la bola de fuego desde aquí? ¿Puedo meter la bola de fuego desde aquí? Va a funcionar. oh. oh. Vale, yo lo que quiero es eliminarme, a ser posible, los las caballerías. Vale, vale, esto está bien. Vale, eso es, eso es, a pelotonarse. Venga. Vale, vale, vale, vale. Ok, esto está bien. Vale, vamos a cambiar aquí de objetivo. Los arqueros, el grupo 2 entero aquí, lo vamos a meter. Vale, vamos a destinar los arqueros aquí. La maga de fuego aquí también. Venga esa llamarada. ¡Wow! Oh, vale, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vale, vamos a meterle esto al héroe. Perfecto. Oh, maravilloso el dragón. Maravilloso el dragón. Vale, vamos a meter... Oh, los leones blancos de gracia los han reventado en la melee. Aquí. Uf. Oh, oh, oh, oh. ¿Invocan unidades? ¿Qué me estás contando? Bueno, entre todos deberíamos reventarlo. Vale, hemos a recuperado a los leones blancos... Vale. Uh, ¿Quién sale corriendo? Vale, no, no, reventar esto, reventad esto, reventad esto. Y vosotros con una descarguita aquí nos va que ni pintado. Vale, perfecto. Cargada ahí. Y matamos a su señor. Maravilloso, victoria decisiva. Te has lanzado. Victoriosos los cuerpos de los enemigos que ocultan el terreno y los que aún tienen fuerzas. Para oír lo hacen acosados por la risa a nuestros dioses en sus oídos. Bueno, creo que han, han, han perecido todos en batalla. El carro nos ha reventado. La verdad es que eso ha sido un problema. Han cargado contra los lanceros. Bueno, en, al revés, hemos hecho que nuestros lanceros choquen contra sus carros que deberíamos haberlos parado. Decentemente, pero bueno, 200 desplegadas, 52 perdidas, es mucho, eh. Los leones de cracia, claro, se han comido el resto de la melee y no podían aguantarlo. Pero ni de coña, Uf, ha estado difícil, eh. Ha, ha estado feillo. Oh, uh. 25% de unidades restablecidas. Experiencia. Ejecutar los cautivos y ganamos experiencia. O oh, tesoro. Vale, vamos a coger tropas. Nos, nos, nos vale la pena ahora. Vale, vamos a subirlo a nivel 2. Cuerno del dragón. Cuerpo a cuerpo puede causar miedo. ¡Wow! Vale, me gusta. Uh, tendremos montura, ¿eh? Tendremos un señor dragón. Vale. Es que no sé si hacerlo o de... O de área para dar el buffo y demás... Porque la verdad es un detalle. O sea, la, que hacerlo de, de área, o sea, de, de liderazgo me gusta un montón, pero. Uf, ¿Y estas qué? A lo mejor más tarde. Esta está muy bien. Lacerador, amor no completa. Es que ese tipo de habilidades las pueden llevar los. Los héroes normales Y a lo mejor este tipo de habilidades No las tiene Un héroe normal De los altos elfos Bueno, de los altos elfos De los elfos Sí, sí, de los altos elfos <risa> Vale Ok, estamos aquí situados La maga también la podemos subir de nivel Maravilloso oh, oh, oh, oh, oh, oh. Vamos a subirle Obviamente la bola de fuego Hechizo potenciado, bola de fuego mejorada, tiempo de espera, menos 30%, explosión poderosa, eficaz a larga distancia, fuerte contra varios enemigos. Maravilloso. Y puedes meterle un dragón solar, un corcel. Buah, buah, buah, buah. Vale, me gusta mucho. No tenemos fuerza para asediar esto, ¿no? Vale, vámonos aquí a descansar, a repoblar. No no, no, no, no, tenemos. No tenemos para. Vale, ¿qué vamos a hacer? Con esto que tenemos. Guardia de mar de Lothern. Uh, ¿esto qué es? Ciudad de bronce. Ah, vale, ok, como si fuera una guarnición. ¿Podemos subir esto a nivel 3? Con la torre. Sí. Vale, y esto también lo vamos a subir. Vale. Podemos reclutarle a este señor. Uh, carros de Tiranok? Arqueros arqueros con armadura ligera Hombre, pues una de, un par de carros No me parece mal Para acompañar aquí a los príncipes dragón Vale, vamos a meter Oh, no tengo dinero No tengo dinero Vale, pues uy, no Vamos a descartar los, los carros Y vamos a meter Vale, eso es Arqueros ¿Diferencia algo el proyectil? No, simplemente... El, el cuerpo a cuerpo Vale, pues vamos a meter unos arqueros de armadura ligera y ya está Vale, pues nada, con todo esto... Uy, Espada de Kain no está disponible Bueno, supongo que ya llegaremos Vale, ok, esto es todo lo que ha ocurrido El menú es mucho más grande que en el 1, eh Vale, fin de turno Vale, pues nada, tal y como estamos... En el siguiente turno nos acercamos a Antoch Cuando ya tengamos, bueno Recuperamos las Las bajas Y nos acercamos allá Hay muchísimas más facciones, vale Saber del aprendizaje, investigar la tecnología vosotros, uh. Asurdo y Ultuán sois los guardianes del mundo vuestro intelecto es ágil vuestros guerreros temibles y la tierra que defienden un paraíso, en verdad tu noble especie está en la cima Joder. del orden mundial oye, empezamos bien, ¿no? vale, avances militares regreso del príncipe, ocupa toma a rasa. osa, os que a seis asentamientos tus viajes te han alejado de Caledor, pero lo que tú... Con pero lo que tu control sobre los asuntos de la corte de los dragones ha menguado. Por lo que una facción de necios nobles e inexpertos con escaso respeto por el legado bélico de Caledor ha llegado al poder mediante engaños. Los informes fragmentados que recibes de tu hogar hablan de una tierra que ha caído ante la división y la apatía donde los nobles se deleitan en lujosos bailes incluso cuando los jules piratas saquean las costas. Un comportamiento así propio de la gente de Averlon... De Abel. Avelorn, pero Caledor es una tierra de guerreros Resulta intolerable Tendrías que Tendrás que encontrar forma de contactar Y movilizar a tus aliados en tu hogar Antes de poder actuar Influencia más 25, tesoro Confederarte con Caledor Vale Ok, vamos a meter una nueva tecnología ¿Qué queremos? Mudo de lanzas Fuerza del arma, disciplina naval Liderazgo para la guardia del mar Defensa cuerpo a cuerpo Armadura Destreza con arco y la guardia del mar de Lothurn trompeteros vamos a coger destreza con el arco porque pienso que contra los los reyes funerarios nos va a ir muy... ¿podemos investigar varias a la vez? no que contra los hombres de... bueno, los no muertos nos va a ir muy bien ok, vamos a avanzar hasta aquí y podemos cambiar de actitud no Uh, ¿qué actitud tenemos? ¿Lo que es? Bendición de Liliath. Adquisición de experiencia más 20% a todos los adeptos a la magia. Disfun disfunción mágica básica menos 50% para todos los hechiceros. Velocidad para todos los hechiceros. Vale. ¿No llegamos? No, no llegamos. Vale, ok. Fin de turno. Yo creo que ahora en el siguiente nos va a dar tiempo a poder. Vamos a, como este primer capítulo, uh, uno de los siguientes edificios. Campo de reunión. Príncipe de Aragón, tu fuerza y tu determinación son insuperables, pero me temo que hará falta algo más que eso para vencer a nuestros enemigos aquí en las tierras del sur. Mejora tu milicia ciudadana. los con armas capaces de traernos la victoria en las batallas que están por venir. Los ¿vale? poseen algunas de las mejores mentes de la creación. Ponlas a trabajar para mejorar tus tácticas bélicas, mi señor. Para ello necesitarán edificios más grandes. Vale. Príncipe dragón, ahora que el vórtice flaquea, deberíamos centrarnos en nuestra infraestructura y mejorar su capacidad. No podemos permitirnos quedarnos estancados aquí en estos tiempos tan complicados. Vale. Vale, claro, hasta que no tenga... Hasta que no tenga espacio. ¿La llenura de los colmillos ¿todo dónde está? Uh, vale, pues... Engancharemos a Antoch Vamos a por ello Yo creo que podremos Reventar la guarnición fácilmente, ¿no? Vale, perfecto Ok, pues vamos a desplegar Librar batalla uh, uh, uh, uh, uh. Usapti uh, uh, uh. Constructo Acorazado Jinetes de Necara Arquero, arquero Guerreros de Necara ...guerreros de Necara... ...príncipe funerario... ...claro, el problema que hemos tenido es que hemos... ...metido los leones de Cracia... ...contra esta gente... ...vamos a meter a los leones de gracia aquí... ...contra los Usubati... ...y meteremos la morralla de lanceros... ...contra... ...vale, ok, perfecto... ...está claro el asignamiento... ...con el dragón trataremos de meter... ...las bolas de fuego... Pri... ¡Oh! ...y este cuello de... ...si esto es montaña, esto es un cuello de botella... De cuidado. Pero. Eh, eh, uy, él tiene el cuello de botella ya ganado. Ah, bueno, entiendo, claro. Defiende él. Eh, uy, 6 de magia. ¿Cuánto vale la bola de fuego mejorada? No lo puede ver, No lo puedo ver. No te dejan chequearlo, en serio. Ar, ar, ar, con arriesgar qué pasa. O sea, te la juegas a que te salga mejor, peor. Uh, Ranal está contigo. Me gusta. 15, Es un montón, ¿eh? Vale, entiendo. Vale, vale. Just, tenemos el acantilado este. Y él despliega justo aquí. Vale, ok. Vamos a meter aquí la caballería. Aquí en este costado el dragón. Vamos a meter la línea de tres, pero abierta. Así. Más o menos ancha. Porque nosotros ya lo vamos a recibir cuanto ellos hayan salido de, de ese rincón. Vale, vamos a poner todo esto en un grupo. Luego vamos a poner a... Estos, exacto. Aquí detrás en un grupo. La maga aquí. La, nuestro señor dragón. Vamos a hacer que acompañe aquí. A los aliados al alcance. Vale. Vamos a hacer que esto sea el grupo 2. Los leones de Cracia. Los vamos a meter aquí detrás. Bueno, aquí detrás no. Aquí en un costado está bien. Vale. Y eso ya lo, dirige, lo dirigiremos a golpe de. De rato. Vale. Este, no, este lo vamos a pasar al 5, este lo vamos a pasar. Al 7, a ti al 4. Y tú lo vuelves a pasar al 5. Vale, ok. Tal y como estamos, vamos a cerrar las. Las formaciones que no se movilicen. Aquí, esto, vale, esto está bien. Todos así en este costado. Bueno, de hecho, este aquí. Mejor. Vale, iniciamos batalla. Avanzamos con todo. El 4 aquí. Vale, el 5 lo avanzamos. El 6 avanzamos. Vale. Uf, es que son... Esto es un caramelito, ¿eh? 300 metros son muchos metros, ¿eh? ¿Puede lanzar la bola? Pensé que nos iba a pegar a nosotros. ¿Qué tal va? ¿Qué tal va? ¿Qué tal va eso? ¡Uy! ¡No! ¿Por qué? Avanza, ah, avanza, avanza, avanza, avanza, avanza, avanza, avanza, avanza, avanza. Vale, avanzamos la línea. ¡Oh, vale! ¡Oh, vale! Los leones de Gracia aquí en este lado. Dios, ¡Qué pelotazo! Vale, aquí también esto lo podemos echar. Vale, el príncipe aquí. Vale, vale, vale, vale, vale. Ok, vale Y metemos ya la carga Esto hemos tardado mucho en cargar aquí Vale, ok, ok si, el príncipe, si ya está ahí el príncipe, pues vale El resto ya sabemos Somos capaces de salir ¿Dónde está la maga? Mete un pelotazo aquí a volar Ha fallado un poquito, ¿no? Mi señora, discúlpeme, pero... Vale, ok Nah, y el dragón perfecto Ahora Nada, ya lo tenemos Maravilloso. El dragón es una pasada, ¿eh? No. Perfecto. victoria decisiva. Trasaltado victorioso. El dragón es una pasada. Uh, lo hemos hecho que suba de nivel. Perfecto. Esto es más experiencia. Vale. Lo único que tenemos que hacer es eso. Es gestionarlo bien. La maga 28, ¿eh? O sea, la, las bolas de fuego previas nosotros... No es una es una técnica entre comillas parecida, o la gestión del ejército va a ser parecida a la que teníamos con los enanos de, ok, un bloque y ahora lo que pasa es que añadimos el punto o sea, tenemos un bloque fuerte, pero ahora añadimos el punto de que tenemos dragones, caballería la maga, claro entonces podemos hacer eh, flancos podemos, ah, esto es muchísimo mejor pero muchísimo mejor ¿vale? capturados 21 Tomar y ocupar. Dios. Eh, vale, pues nada, lo vamos a ocupar. Perfecto. Consiguió el talismán, armadura cuerpo a cuerpo, salvación especial y encima nivel 3. Vale, captura y ocupa en Vale. Nos vamos a hacer fuertes en la región. Entonces, Príncipe Dragón, debes actuar con rapidez. Los reyes no muertos de estas tierras pretenden infectar el mundo con sus formas antinaturales. Ah, bueno, no está... vale, ok. Ahora, mantén el control de una provincia, bien porque te pertenezcan, bien mediante tus vasallos o tus aliados militares. Vale. No puedes estar más de acuerdo, Príncipe Dragón. Deberías ejercer tu control sobre todos los territorios circundantes. Seguramente tendrás problemas con los lugareños, pero las probabilidades de éxito a largo plazo mejorarán notablemente. Perfecto. Vamos a subir de nivel a nuestros héroes. Ok. Al Imrik, nuestro príncipe dragón. Eh, as de los cielos. Unidades de águilas gigantes, fénix y dragones. Gran estratega, cuerpo a cuerpo de maestros de la espada de joven. Leones blancos. Y la guardia del fénix. No lo tenemos aún. Carros, leones de guerra y príncipe dragón. Maestro de caballería. As del arco munición. Creo que nos vale la pena meter armadura para que aguanten más. Teniendo en cuenta tal y como estamos, sí. Ay, luego mira, mira, mira, mira. Más para en los siguientes rangos les meten ya también ataque cuerpo a cuerpo, pues a lo mejor queríamos arco, ¿eh? a lo mejor queríamos arco, vale, y la maga bueno, vamos a mejorar esa bola de fuego para que no sea bola de fuego, sino que sea súper gran bola de fuego mejorada <ríe> vale, tenemos ahora un 50% más barato eh, uh. pero la bola de fuego mejorada es un hechizo que aprendemos más tarde no, no Ah, no, la bola de fuego es la, mejor de la que tenemos ahora. Vale, perfecto. Y con esto hemos mejorado. Daño por armas de poder de penetración, defensa cuerpo a cuerpo, llama prendida, espada a ignia, cabeza ardiente. Fuerte contra varias unidades, débil contra corazas, calcinado, 10 segundos. Buah, luego iremos a por cabeza ardiente, ¿eh? Yo, vamos a hacer una maga de proyectiles y, y reventar. A todo cristo. Vale, perfecto. Aquí podemos edificar... ¿Esto qué es? Menestral elfico Producción de recursos de artilugios élficos. Aquí que tenemos una plaza, ingresos generados, orden público. Vale. Vale, vamos a gastarnos los dineros. Aquí, 150. ¿Y este cuánto? 90. Vale, nada. Vamos a gastarnos aquí los dineros. Y vamos a ahorrar por lo que pueda pasar y lo que nos pueda salir. Porque no sabemos cómo lo vamos a tener en dos turnos. Acabamos esto y aquí habrá que meter dinerito. Ah, bueno, pero en dos turnos generamos bastante. Vale, vamos a meter aquí los 1500. ¿Podemos reclutar más? Uh, Guardia del Mar de Lothern. Claro, aquí... Uf, uf, uf. Vale. La Guardia del Mar de Lothern que tiene eficaz contra enemigos grandes. Defensa ante cargas de enemigos grandes. Estos no. 187, es que es meter un coste en el ejército que a lo mejor no nos vale la pena Vale, vamos a meter una de lanceros y de momento vamos a tirar Iremos, y bueno aquí hay un ejército grande eh Pero quiero, quiero recoger esto porque al fin y al cabo solamente tener aquí la ciudadela son ingresos Y eso me gusta Vale, ok, vamos a aplazar esto aquí, vamos a pasar turno y vamos a ver en qué tesitura nos quedamos Y una vez estemos allí Probablemente cerremos el capítulo. Ya llevamos nuestros 45 minutitos. Que ya bueno, como nos pasó en el anterior. ojo. Vale. Mantén al menos 10 de orden público en estas provincias. Arenas movilizas, que es donde estamos nosotros. Bueno, está, su está subiendo. Tu gran reputación te precede, príncipe Inry. Sin embargo, tus enemigos acechan en las sombras. Ciertos rivales y agentes encubiertos buscan perturbar la casa de Caledor. El malestar social podría alterar nuestros planes e incluso frustrarlos. Resuelve los problemas de orden público. El enemigo se retira, mi príncipe. Los perros huyen ante las cuestas relucientes de los altos elfos. La sangre de Aenarion corre por tus venas Acaba con ellos Perfecto, ok, pues vamos a ir a por ellos En 20 turnos para completarlo Los no muertos han sido una molestia Pero cada vez son menos, debes eliminarlos Para que os podamos, nos podamos entrar en el objetivo principal Vale Pues nada, iremos a por ellos Próximamente, a ver Nosotros tenemos que crecer bastante como ejército Creo que no les llegaremos ni a la suela del zapato Pero todo depende de donde nos peguemos Porque si nos pegamos aquí con la fuerza de la Ciudadela, pues vamos a estar mal. Iremos aquí a visitar, a ver qué nos encontramos. Bueno, lo vamos a dejar por aquí. Lo de siempre, recordad, tenéis los twitters en la descripción, que comentamos un poquito de todo, tanto el de Kiwi como el mío. También, seguimos en Twitch, abrimos streaming normalmente todos los miércoles. Ahora en verano está siendo un poquito más complicado por el calor y eso. Pero bueno, se intenta. También